Amigas, amigues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gusto de saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos en este vivo, en este Meet del día de hoy, eh, con mi querida hermana Carlota Reina, que anda por ahí ya enviando el link para que puedan conectarse desde nuestras redes sociales a este encuentro que estamos ya haciendo aquí en YouTube. Vamos a estar hoy con eh, la presentación, la primera parte, un poco que ayer ya estuvimos con ello, pero hoy ya armándolo de una forma, creo, un poquito más eh, concreta, a esto que hemos llamado Spam Sofical y que, bueno, tiene que ver con la primera parte de este mes sofical que estamos llevando a cabo desde Fundación La Bomba de Miel y que hemos dividido en tres etapas, ¿no? Como venimos haciéndolo con los meses anteriores, con los formatos MES que hemos dedicado tanto a Marcel Duchamp como a Andy Warhol, y primeramente, ¿no?, en una etapa más experimental, a Joseph Boyce. Estos meses, esta propuesta MES de Fundación La Bomba de Miel, se divide entonces en tres partes, como para que ustedes lo puedan comprender desde un lugar que siempre les mostramos, ¿no?, que es un gráfico maravilloso que seguro ahí la veo a Carlos ya buscándolo eh, y que, bueno, puede aclarar un poco, ¿no?, de en qué parte de este mes estamos, ¿no?, en qué parte cada vez que iniciamos uno de estos vivos estamos. En este momento estamos en la primera parte de este mes, primera de tres, que es la parte del spam. Ahí lo vemos. Es esta parte azul que comparte, ¿no?, con la atmósfera Warhol, es decir, con el mes Warhol que ha precedido, que estuvo antes de este mes sofical. El mes Warhol terminó con una etapa que fue eh, la de analizar el arte actual a través de esta, este filtro ¿no? que es Andy Warhol, que fue Andy Warhol, en tono al spam, ¿no? a una formulación que hacemos teórica para poder eh, llevar adelante análisis, reflexiones, percepciones. ¿no? Y el mes sofical empieza con este spam, ¿no? Es un poco continúa el spam Warhol, ahora ya en tono sofical en relación a este mes que se divide entonces en spam sofical atmósfera sofical que es donde vamos a realizar la residencia con ustedes no el hostnet eh, habitando este obrar de sofical y luego vamos a terminar con una tercera etapa que es la hacker que es una etapa que Sofical comparte con Marcel Duchamp cerrando un poco el círculo de todas estas investigaciones que hemos venido haciendo en relación a estas propuestas mes esta etapa hacker entonces va a ser una parte analizada en torno en relación hilvanada con el mes Sofical y otra la vamos a terminar hilvanando reuniendo no a a Sofical con Marcel Duchamp en esta posibilidad de análisis hacker. Seguramente que complejo, pero lo venimos repitiendo tantas veces que creo que de a poco nos estamos comprendiendo en esto que para nosotros también es siempre un una área muy experimental, ¿no? muy de laboratorio, que nosotros también recién estamos terminando de visionar como una posibilidad de herramienta, no la estamos utilizando desde hace por lo menos ya seis siete meses con una eh, enorme intuición primeramente, luego con una gran percepción y ahora creo que estamos empezando a razonarla desde otro lugar siempre no, por supuesto sin dejar de lado la intuición y esa capacidad de percepción que es lo que más nos interesa, no la percepción volumétrica de todas estas cuestiones dentro de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Fundación La Bomba de Miel En pos de encontrar la manera de nuestra escuela virtual para transartistas Que si todo sale bien, estaremos empezando a poner en práctica A que se ponga en movimiento en mayo, abril-mayo de este 2023 Bueno, le hice larga, saludo a mi hermana querida Aquí está por ahí, Carlota Reina ¿Cómo va? Buen día, hermana ¡Buen día, Fabio! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí muerto de frío. ¿Y vos cómo estás? Muerto de calor y acá siendo las 7 de la mañana. Argentina, pero ya se nota que va a ser un día húmedo. Húmedo, tremendo de calor. Bueno, acá está húmedo, tremendo de frío. Aquí son las doce y cuarto. Estamos, estoy en Atenas, en Grecia. Eh, y si bien hay un solcito muy lindo, pero hay un airecito que realmente está muy helado Yo estoy en un patio, en el patio de mi hostel eh, Y la verdad que está muy agradable, pero frío, como me ven, emponchado uh -huh. Está para estar aquí, está bien, pero este, hace frío, hace frío eh, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con todo? ¿Cómo ha estado ayer este encuentro? ¿Cómo lo has visto? a nuestro encuentro de ayer en esta um, primera etapa ya de spam ha sido spam o no el encuentro de ayer <risa> es que ya no es muy difícil separar separar todo porque ya estamos entrando en, la, en una etapa como no es cierre pero como síntesis y catalización de todas estas atmósferas y bueno como como ayer decíamos Sofical la verdad que nos va a regalar también esa posibilidad de repasar todo, porque ella es la que más eh, sintetiza, que no me gusta mucho esa palabra, pero es la que más cataliza todas esta, estas, estas atmósferas, así que... y, y que bueno, y que, que venimos nosotros ya en tanta... ya venimos hospedando tantas atmósferas, que, que bueno, no es muy difícil no pensar en modo snapshot, en modo spam, y bueno, y con muchas ganas ya de empezar a, a pensar este modo hacker, ¿no? Que es, para nosotros desde la fundación, el estadio más interesante, porque es el que, no, el que nos va a desafiar más, me parece, porque todo esto del snapshot y el spam por ahora es una, es bastante más cercano a la teoría, bastante más cercano a, a artistas, que, que bueno, que pueden estar haciendo arte, pero todavía no logran incidir en, en, en la realidad, y bueno, este Estadio Hacker para la Fundación va a ser muy importante, porque va a ser, la bueno, probar si todo esto que venimos trabajando funciona, ¿no? Y funciona sobre todo con lo que siempre decimos para, para el bien de los artistas en sus vidas, ¿no? Por lo menos empezar por ahí, y que puedan estar... Eh, felices con la decisión de haber sido artistas y, y que bueno y que eso irradie y eso sea parte también eh, de, sus, de sus espiritualidades y sus maneras de, de, de vivir así que por eso estamos ansiosos nosotros <risa> y que bueno que nos, nos vamos todo el tiempo repasando y retomando de que no bueno vamos decantando y bueno, contarles también que, que estos estadios de transición, como la SPAM que estamos haciendo ahora, a nosotros nos permiten ir eh, residiendo en la escuela, ¿no? Que, que la tenemos que ir habitando, porque, como bien decís, no es, que, no es que para nosotros esto es nuevo, sino que muchísimas veces hemos analizado esto, pero es la primera vez que analizamos a estos artistas, los habitamos y hospedamos, eh, en esta en este proceso de construcción abierta de una escuela que para nosotros va, siempre decimos que nuestra escuela va, va a ser un host va a ser un hospedar pero no sabemos bien qué significa eso y lo vamos trabajando en estos estadios y que bueno que estas estas transiciones y esta transición a moda spam que estamos habitando ahora nos permite ir entendiendo qué va a significar eso vivirlo experimentarlo hacerlo carne para poder transmitirlo después y compartirlo. Sí, tal cual, y también ¿no? esa um, experiencia con el tiempo de toda esta búsqueda, ¿no? esa experiencia de evolución, que bueno, no nos gusta mucho la palabra evolución, pero esa experiencia ¿no? de, de, de ese proceso de encuentro con las cosas, ¿no? de ese proceso de encuentro con estas cosas que nos están pasando, con esto que nos está ocurriendo, ¿no? Eh, pensaba en un momento mientras te escuchaba también cuánto, eh, como lo decíamos ayer y antes de ayer también, ¿no? Pero me parece que es bueno seguir eh, insistiendo, ¿no? Y también agradeciendo la presencia de todas las personas que están con nosotros desde el primer momento, también, ¿no? Siendo parte de todo esto, que todo esto también se va constituyendo ¿no? eh, de una manera colectiva, diversa, a veces con pequeños gestos, a veces con cosas que parecen imperceptibles. No necesariamente eh, vamos eh, solo relevando o nos van sirviendo, nos van aportando eh, cosas muy concretas o, o, o con mucho volumen, digamos, ¿no? de presencia, sino a veces algunas cositas... Que, que pasan desapercibidas nosotros las agarramos ¿no? en, el, en el ir y venir con nuestra comunidad la bomba de miel y que bueno van haciendo a esto no van haciendo todo esto a, a esta escuela que, que bueno que se va presentando que va de a poco no así este, apareciendo eh, también en esto de hospedar no de que nuestra escuela va a ser un host yo siento ¿no? que cada vez es más eh, real el hecho de que el paso a ese host va a ser un paso muy natural, ¿no? Que en, un, en algún momento nos vamos a ver ya dentro de la escuela sin necesidad de tener que cerrar con un periodo y empezar con otro, ¿no? Cerrar con este periodo de, de pruebas y experimentaciones y empezar con el periodo de la escuela. Creo que estos hosts y nuestras maneras de ir habitando, ¿no? De irnos hospedando entre, bueno, en este caso que ahora el spam lo vamos a hospedar nosotros dos, ¿no? Nosotros dos vamos a estar haciendo esto. Luego vamos a estar con ustedes que están, ¿no? Ya inscribiéndose para el host de NET, para la residencia virtual en el Obrar de Sofical. Y luego vamos a estar terminando también entre nosotros eh, en, en formato hacker. Eh, bueno, habitándonos, hospedándonos. Eh, para poder darle una manera ¿no? de transición eh, lo más habitada posible a esta atmósfera sofica y que va a ir hacia eh, la, el reencuentro con Duchamp, ¿no? para que juntos, desde ahí, vayan al centro ¿no? de este eh, universo ide ideográfico que, es, eh, que lo ocupa eh, Joseph Boyce. Entonces, bueno, un poco, ¿no? También contarles todo esto porque es, es, es de la matriz de lo que nos está ocurriendo Pero que no nos pasa solo a nosotros, sino que queremos contarles que también es a partir de ustedes, ¿no? Que es también con ustedes Que, que esto que decimos de la bomba de mil como una, en, en, en nuestra sensación, percepción y la realidad que estamos viviendo, ¿no? La bomba de miel eh, como una comunidad no es solamente un deseo o una pretensión o incluso una especie no de, de estrategia de marketing, digamos. La realidad nos está indicando que esto está siendo así, ¿no? Y está haciendo así de este modo en que les estamos contando, ¿no? Muchas veces nos dicen, uy, es que, que no, se me ocurren tantas cosas, pero no me animo a comentar, se me ocurren tantas cosas, pero es que no termino de ver todos los materiales, estoy viendo los materiales y, y estoy haciéndolo ya de manera random como ustedes lo están proponiendo, estoy viendo los materiales a través de los remix, eh, voy conectando con ustedes como puedo, cuando puedo, y, y a veces eh, se me ocurren un montón de cosas, pero en el momento no puedo decírselas y después ya se me pasó. Pero entre todo eso que vamos conversando es que vamos haciendo no esta comunidad y esta comunidad es la que va proponiendo finalmente de una manera muy diversa, muy abierta, muy expandida para todo esto que estamos haciendo. ¿No? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando por ahí en, ese, en esa hermosa eh, cartela? A ver, ¿qué dice? Mildes, vamos, <ríe> residencia virtual, 7 y cuarto Argentina, dos y cuarto Atenas, horario de inicio. Eh, perfecto, esto va a ser entonces para la semana que viene. No, no, no, este es nuestro spam. Ah, <ríe> este. perdón. ah perdón, perdón, perdón. Son mis apuntes Remix. Que Ay, qué que es un, apunte, Pensé que era una placa, porque como está en azul, qué no, bello. Muy que bien, un poco lo muy estamos bien. haciendo, lo estamos haciendo a, estas, a estos apuntes que habían empezado en el otro spam, porque me bien. parece que a los que son nuestros meets son siempre largos, y, sí. y que bueno, que para, para que puedan ir viendo, pueden ir viendo lo que va apareciendo y los temas que vamos trabajando para que queden como a modo de, de nota o apunte. Y lo pueden buscar en el, a lo largo del, de nuestro encuentro. Así sí. que bien, perfecto, voy a ir apunt perfecto. apuntando <ríe> para bien, los muy remix. Bien. Muy bien, perfecto. Bueno, eh, a ver, ¿cómo arrancamos con este spam de una manera más eh, definida? A ver, qué, ¿qué sería en este caso el punto de partida del spam sofical? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que nos viene bien todas estas metodologías que venimos practicando con, con cada una de las, bueno, cada vez que nos enfrentamos con estos artistas, eh, porque me parece que nos permite eh, jugar un poco con, con, con nuestras mentes, y desafiarnos a nosotros de mirar a, a, y hospedar a los artistas desde distintas eh, metodologías, maneras, visiones, eh, para poder tener distintas percepciones, ¿no? Eh, la playlist de Warhol, que fue por ejemplo un ejercicio que hicimos en torno a en torno a mirar a Warhol desde las distintos, sus distintos contextos, que era en este caso la iglesia, el museo, eh, su familia, bueno, y algunos datos que nos parecen interesantes para pensar a Warhol, creo que dio, nos dio mucho material de trabajo para empezar a mirar a Warhol, eh, y que eso nos generara como un mapa para después poder recibir desde otro lugar. Yo no, no recuerdo si lo hicimos en el spam o en aquel momento, pero bueno, me parece que podría ser un buen ejercicio, o no, o decir, bueno, quizás Sofical nos está invitando a habitarla de modo spam, eh, de manera distinta. Vos como. El, hasta donde no recuerdo, porque habría que mirarlo, pero hasta donde no recuerdo, en la playlist la hicimos con el con el snapshot. a ¿Ah, ver Fue como, in, como iniciamos, ¿no? Y ya después nos fuimos yendo para otros formatos. Había un formato que habíamos dicho en algún momento, ¿no? Que me parece que se puede. Eh, como complementar con la playlist, ¿no? Que es, de alguna manera, el formato de la mediunidad, digamos, ¿no? De ver si podemos generar algún tipo de contacto, de conexión con eh, alguna otra energía que nos indique por dónde ir, ¿no? Eh, me parece que está bueno que... Porque de algún modo la playlist, ¿no? Es, es una programación previa, porque uno programa lo que va a sonar. Pero la playlist la, se, se la puede poner en modo random, que era lo que hicimos también con Warhol, ¿no? Para que, si bien sabemos lo que va a sonar, no necesariamente vamos a saber cuándo va a sonar, en qué orden va a sonar, ¿no? cada una de las piezas que hemos elegido para esa playlist. Que era una rocola. <risas> claro, ¿no? Y que, y que bueno, funciona con, con el random de todos los aparatos, ¿no? De todos los dispositivos que tenemos hoy por hoy que nos generan no esos random de las listas de música, por ejemplo. Mismamente el, el, el YouTube, ¿no? O el, o el Spotify o lo que sea que utilicemos como plataforma. De, de escuchar, ¿no? Pero pensaba tal vez a esto, eh, armarlo a través de cierto tipo de conexión, ¿no? Que nos permita cierto tipo de juego que está, creo, un poco más relacionado con Sofical, ¿no? Un, un juego que es el de dejarnos guiar. ¿Por qué? Porque bueno, Sofical, como ayer un poquito lo vimos, en algunos puntos sobre todo contando de algunos proyectos no de algunos libros que tiene algo que es una característica en su manera de obrar y que muchas veces incluso eh, utiliza también para sus maneras de operar ¿no? en términos de carrera que es el de eh, buscar que la guíen, ¿no? De no tomar las decisiones ella, sino que alguien las tome por ella. Algo muy relativo a, a su estructura psicoanalítico-mental de ser hija, ¿no? De que sus padres son quienes toman las decisiones por ella. Esto que ella también dice, bueno, yo sé, seguí siendo hija no hasta el último día de la presencia de mis padres, a eso lo ha, lo ha ampliado mucho ahora, no una vez que eh, falleció su papá, que ya no está ni su padre ni su madre, y que está trabajando un poco también con este tipo, no diría yo de mediunidades, pero sí de juegos, no en torno a quién la guía porque ella no va a tomar las decisiones, porque ella sigue siendo hija y quiere seguir siendo hija, ¿no? Hija en un sentido muy expandido, muy amplio y muy psicoanalítico, ¿no? Entonces, en esa dirección es que Sofía siempre ha pedido que la guíen, que le den reglas de juego, que le digan cómo hacer las cosas y ella luego hacerlas, ¿no? A esto lo ha sacado, y vale hacer aquí una, una peque un pequeño, eh, una tra transversalizarnos un poquito y contar, ¿no? Que a esto lo sacó específicamente de, de los situacionistas franceses, ¿no? De aquel mayo francés en donde los situacionistas, los situacionistas franceses jugaban a este tipo de cosas, ¿no? Para dejarse guiar, por ejemplo... Eh, en la ciudad, ¿no? En aquellas famosas herrancias o andar errabundo por la ciudad, dejándose guiar por distintos tipos de cosas que iban apareciendo sin previo conocimiento y que indicaban, por ejemplo, doblar por una calle, ir por otra, mirar hacia arriba, sentarse. Eh, bueno, pienso, ¿no? En distintos tipos de experiencias que iban van haciendo ¿no? en relación a todo esto y a partir de ahí formulándolas, ¿no? por ejemplo, camino por una calle, doblo, sigo a una persona que me lleva hacia otro lado, que se siente en una plaza y yo me siento en esa plaza, eh, esa persona mira un árbol y yo tomo foto de ese árbol, de repente esa persona no está y me dejo guiar por una nube voy caminando y de repente tengo hambre y me guío por mi hambre, etcétera, no, Todos unos experimentos que se hacían en torno a cómo estar sin razonar previamente, ¿no? en, en una especie de estar absolutamente devenido de cierto existencialismo, ¿no? cierto existencialismo sartreano, que en ese momento se estaba trabajando en el arte ¿no? eh, de estas maneras, ¿no? de estas formas. Sofical, hija, digamos casi, casi, este, casi nieta ¿no? de esos movimientos del mayo francés, absorbe mucho de esas metodologías. ¿no? Que son también metodologías que luego utiliza Ulipo, de don, que también hemos hablado, ¿no? aquel sistema, ¿no? de escritura eh, que también seguía, ¿no? por cierto tipo de referencias que no necesariamente son lógicas y no necesariamente son eh, a partir de cierto tipo de planeamientos, ¿no? sino que suceden en el momento un poco más devenidas, ¿no?, de cierta intuición eh, eh, post-surrealista sería ahí, ¿no?, ¿Qué, ¿Qué sucede? Sofía entonces, venida de, de esta situación, ¿no? De los situacionistas, y que absorbe de una manera muy prim, primitiva, digamos, muy primaria, primitiva no, perdón, primaria, ¿no? De una manera muy, muy cercana, porque su padre era, sus padres ¿no? eran grandes coleccionistas y amantes del, del situacionismo, y en la casa de Sofical, lo contábamos ayer, se encontraban todos estos personajes, ¿no? Que habían sido grandes protagonistas del mayo francés. Y ella vivió desde la niñez estas eh, maneras, ¿no? Que los situacionistas no solamente llevaban al mundo del arte, sino que lo vivían, ¿no? Era la vida y el arte unida en estos formatos, ¿no? De dejarse guiar, de dejarse guiar a partir de, un, de una eh, intuición muy eh, postestructuralista, digamos, ¿no? Muy pensante, muy racional, muy, eh, de alguna manera, también pragmática, ¿no? Pero dejándose guiar siempre, ¿no? O sea, esa, esa noción. Se une esto, y lo digo como también, también puente con Warhol, aquello de que Warhol también, ¿no? Se dejaba guiar, que decía... Y lo hemos visto cuando le preguntaba a los demás qué hacer, ¿no? Decía, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué debo pintar, no? Y que de ahí aparecieron pinturas y series de serigrafías, como por ejemplo las del dinero, las de las mismas mismísimas Marilyn, de ahí apareció la revista Interview, de ahí apareció el, el, el, el Warhol eh, TV, ¿no? De, de preguntar honestamente a que alguien le diga qué hacer ¿no? recordemos aquella este, de mi filosofía de la A a la B no y de la B a la A de Warhol donde un poco era eso, ¿no? donde un poco el juego era ese esto del, del, del, del tiro, algo para que rebote pero que transversalmente me pegue, no como ese... ese también reflejo que vimos cuando me, eh, estábamos en el Museo de Filadelfia y que veíamos ¿no? como un rayo de luz entraba, pegaba sobre el gran vidrio, lo traspasaba, pero a su vez reflejaba en una esquinita de la pared transversalmente algo, ¿no? A ese algo es al que estos artistas quieren llegar, ¿no? Algo que no está ni en la lógica ni fuera de la lógica, ni en el juego absolutamente dado a lo irracional, ni tampoco en la, la pretensión del juego racional, ¿no? La pretensión de hacer como que me guían, ¿no? Sino en una transversalidad de todas esas cuestiones. Entonces, propongo después de todo esto, largo, pero que me parece que viene bien, ¿no? Uy. Propongo, este, a ver qué decís, hagamos una playlist y veamos cómo hacemos para guiarnos, ¿no? Sobre esa playlist, que no sea a partir de nuestra decisión. Eh, eso, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué opinas? No, me encanta, me encanta, porque creo que... Ayer surgió un poco esto, que me encanta que repasé la a, a la B, de la B a la A, porque también, de la, esta filosofía, porque me parece que es como, como un mapa, me hizo acordar mucho también a, a todos los libros de sofical que ella eh, empieza como esto, como proyectos, que, que son estos, son propuestas, siempre con este juego de, bueno, tengo que hacer algo porque me lo están pidiendo, y, y me, ayer me, hice, me hizo acordar mucho a esto que veníamos hablando de ni subsidiados ni subordinados, los transartistas, que por ahí nuestras prácticas se creen como que bueno, nos están, que al arte se lo subsidia para que pueda existir, porque no tiene sentido, y, y pensaba como que ella a, este, a esta frase la lleva a este juego irónico, de que bueno, le tengo que fundamentar a mi papá, que estoy haciendo mi vida, entonces, bueno, generé un proyecto X, para que él entienda y crea que, que estoy haciendo algo, digamos, <ríe> y que me siga subsidiando. Pero digo, lo lleva hasta, me, me dio como muchas gracias porque me pareció muy, parece un juego muy infantil o inocente, o algo muy caprichoso, como una niña caprichosa, pero que uno sabe muy bien que en realidad ella está lo está haciendo desde una conciencia y una inteligencia para hablar de ciertas cosas que, que bueno, que no se hablan o que, bueno, o que ella toma como, como desafíos dentro del mundo y el sistema del arte. Eh, creo que, Sí, perdón. No, sí, sí, continúa, continúa. Que creo que es justamente ¿no? hablar de la vida en general, porque la vida en general funciona así, ¿no?, ella lo dice, lo dice claramente, o sea, que cuando ella analiza, ¿no?, este, eh, yo, super yo y el ellos, ¿no?, eh, que, y, y hace, ¿no?, en, en su libro del, del appointment, del, de la, de la este, sesión de terapia con Sigmund Freud, ¿no?, ese proyecto, es un poco que analiza esto, ¿no?, que dice, bueno, claro, yo lo pongo al tema y a la problemática que voy a desarrollar en mi proyecto sobre la relación con mi padre pero es que esa relación de, con mi padre en el formato de la familia es el mismo modelo que se va repitiendo en distintas escalas y distintos niveles eh, para poder armar sostener proyectar y demás toda sociedad occidental, mínimamente, digamos, ¿no? Ese, ese formato que vemos en la familia, entre padres y, e, e hijos y demás, es el, es el mismo formato de mandatos, de culpa, de, este, eh, de, de lo, del deber ser, ¿no? De lo debido, de, eh, de la proyección, ¿no? De, de, de lo que uno no pudo y que proyecta que, que en el otro de esta ausencia de uno mismo en relación a lo que se va haciendo de uno en torno a los deseos del otro, etcétera, etcétera. Eso que pasa en las familias, luego, ¿no? De distintas formas se va haciendo al modelo de lo que va pasando socialmente en las distintas... Eh, Etapas, niveles, fases de lo social, ¿no? Incluso de la revisión de lo social, ¿no? O sea, también revisamos qué nos pasa socialmente, culturalmente, ¿no? Ayer que hablábamos de, este, de estas cuestiones, ¿no? De los antropólogos, de los. Este, eh, que ahora me voy a. Arqueólogos. De los arqueólogos, ¿no? Eh, y, y tanta cosa, ¿no? Que, que cómo revisa no me puse a hacer un poco a, a leer al, al respecto porque quería quería encontrar el nombre del técnico que es el que, que, que ayer me quedó la duda no de que es el que barre el que va limpiando no que está guiado digamos por por todo este equipo no que forman siempre equipo un ¿no? trabajo siempre de equipo eh, y, y un poco, ¿no? Que, que pensando en todo esto y viendo todo esto, también eh, me daba cuenta de cómo hasta esas, esas situaciones muy concretas de búsqueda están eh, dadas por estos formatos, por estas matrix, ¿no? Que son, en lo más claro para comprenderlo, ¿no? Los formatos de la familia. Entonces Sofical, claro, habla de ella, de la relación con su familia, que son sus padres, sus hermanos, medios hermanes y no sé qué más, ¿no? Su gato, sus amores, ¿no? Sus parejas, sus amantes, sus amigas, sus amigos, ¿no? Y no habla de mucho más que de eso, en general. Y de algunos desconocidos, que de repente son conocidos por desconocidos, ¿no? y que entran en su círculo cercano eh, y, y lo habla desde ese lugar íntimo que decíamos ayer, pero no es solo eso, ¿no? sino que eso es metáfora, es significante de lo social en general, ¿no? de lo social eh, antropológico general, digamos, ¿no? o sea, de la, del estudio de esta necesidad del ser humano de ponerse en un centro analítico que claramente ¿no? con, el, con el psicoanálisis se logra ¿no? llegar hasta el extremo donde bueno podemos vernos ¿no? actuando y, y en ese análisis eh, sernos por el afuera de esa actuación ¿no? esa, esa cosa tan tan este, tan fuerte que es esto de la extimidad que decía Lacan, ¿no? Eso que, que está ahí adentro y que siempre vemos, pero nunca llegamos, ¿no? Porque no, no, no, porque es, es eso que, que el lenguaje no nos permite, ¿no? Bueno, me estoy haciendo por, la, por las ramas, pero a ver. Eh, estoy pensando se me venía cuando hablaste de los situacionistas y la deriva, que quizás esta playlist de Sofical nos lleve a un lugar también un poco más esto psicoanalítico, y que podamos pensar en un mapa psicogeográfico, o no sea, sé, algún tipo de juego así, de, de lugares que podamos ir como pensándolo como un recorrido de deriva, eh, que nos permita ir llegando a ciertas postas o ciertos hitos, para hablar de sofical o mirarla, espiarla, eh, en esas situaciones. Pensaba también esto del juego psicoanalítico del, del espejo que mencionamos ayer, el juego del espejo de que a partir de mirar una cosa, estoy todo el tiempo mirándome a mí, buscándome, tratando de entenderme, eh, como proceso también abierto, que ella hace en sus libros sobre todo. Me encanta propone, a ver, ¿qué, a ¿qué ver. estás pensando concretamente? No, no, concretamente no, muy abstractamente, pero estoy pensando que, digo, pienso que puede ser como un mapa, que habría que ver qué base usamos, pero, pero como, como que a la playlist la pensamos en la situación de la Rocola, ¿viste? Pero quizás esto tenga más que ver con una, un recorrido, pero que también puedan ser puntos. Que, que podamos ir entrando, qué sé yo, puede ser a través de su mamá y, y vamos ahí, o no sé, no sé. A ver qué, qué te surge, um, Fabio. ¿Qué pensamos? Bueno, te digo, me, me gusta mucho lo del territorio, me encanta que de la Rocola pasemos al mapa, ¿no? Me gusta eh, como, como noción también de playlist, ¿no? Eh, me, me, lo del mapa me parece que está súper interesante. Ahora, a su vez, también... Eh, pienso en ¿no? las ideas de mapa que tenía, por ejemplo, Guy Debord, ¿no? que era el, el, el, el gran situacionista, ¿no? y eran estos mapas que también se iban constituyendo a partir de eh, la percepción del, de la ubicuidad, digamos, ¿no? un poco también como el viejo Flâneur, ¿no? como bueno, son todos estos modelos ¿no? franceses que se fueron desarrollando, pero que vienen, vienen bien, porque Sofical es muy francesa, ¿no? Sí. Eso también es muy interesante, porque es una artista muy francesa que toma toda esa tradición que es tan fuerte, ¿no? Y que nos, nos ha marcado el arte moderno y posmoderno de Occidente de una manera radical, ¿no? O sea, tampoco es que estamos este, hablando de un arte que no nos pertenece, finalmente, eh, aunque sea francés, eh, termina siendo ¿no? la base del arte que todos estamos viviendo y haciendo no Ni más hablar este, de Duchamp que era francés, ¿no? Entre, entre, entre más eh, Entonces pienso a ver cómo, cómo podríamos empezar con esto eh, Que decía Debord, ¿no? De esto de los mapas como percepción, ¿no? O sea, cómo se, se percibe un mapa más allá de la imagen del mapa, ¿no? más allá de lo que el mapa como cartografía, digamos, es. Un mapa como eh, ese espacio, ¿no? También de, de, de reconocimiento del movimiento en un territorio, ¿no? Que, que, y, que, y que lo hace, ¿no? O sea, el movimiento, esto es un poco lo que decía Debord, ¿no? Que, que, reconocimiento del movimiento en un territorio es lo que hace un mapa, es lo que hace a un mapa. ¿no? Así nace un mapa, ¿no? Y de hecho, así nacen los mapas, ¿no? Bueno, recuerdo los, este, esa galería impresionante de mapas que hay en, el, en los museos del Vaticano, que, que son realmente impresionantes porque, bueno, no había GPS, no había este, ningún tipo de satélite, y, y recuerdo, por ejemplo, el, el dibujo, ¿no? El dibujo, pintura de, de Italia, ¿no? De, de, de cómo, cómo cartografiaron eso, ¿no? A partir de recorrer minuciosamente el territorio, ¿no? La, la, la, la tierra, ¿no? Y el mar, las costas. Y el dibujo es tan parecido a lo que hoy con satélites podemos ver y es tan impresionante porque realmente lo hicieron a partir de la sensación del recorrido, ¿no? De, de, de, de sentir que uno gira, que sigue derecho, que sube, que baja, que, ¿no? Todo eso tan tan eh, perceptivo y luego pasado expuesto, ¿no? Expresado en una pintura, en un dibujo, ¿no? Como son estas Obras tan complejas que son esos mapas eh, que hay ahí en el, en el Museo del Vaticano. Y la bota de Italia, la botita de Italia es con algunas diferencias, ¿no? Pero es idéntica casi a la, a la bota de hoy, ¿no? Eh, tiene el taco un poquito más grueso, por ejemplo, nada más. Pero son, son cosas tan mínimas, ¿no? que uno dice, ¿cómo pudieron estas personas hacer esto? Bueno, claro, porque el mapa es esa, finalmente es la descripción de la percepción de un movimiento sobre un territorio, ¿no? Una percepción bastante volumétrica. ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezamos con este mapa? ¿No? Con este mapa de una sofical que ta también trabaja así, ¿no? Sí. Y ya lo vamos a ligar con el spam, porque esto es puro spam también, ¿no? Recordemos que el spam, en términos de algoritmo, funciona como estos mapas que estamos describiendo, ¿no? Yeah. Finalmente, los algoritmos son la deriva virtual-digital sobre ciertos territorios eh, virtuales-digitales, ¿no? que van marcando, que van creando imágenes donde empiezan a ubicar cosas y donde empiezan a cartografiar cosas, digamos, y desde ahí trabajar sistemas de relaciones. O sea, finalmente es que, es que un algoritmo no funciona de otro modo porque no hay nada previo, ¿no? O sea, va siempre adelantándose en búsqueda del mapa, porque no hay forma de verlo. Supuestamente con las inteligencias artificiales tendremos esa posibilidad, ¿no? Que nos conecten un montón de cables, y que entonces puedan ver todo lo que nos pasa, pero mientras que eso no sucede, los algoritmos van detectando lo que hacemos, la acción de andar por la vida... Y a partir de eso van mapeando nuestras intenciones, nuestros este, deseos, nuestros gustos, nuestra, un montón, infinita de cosas, ¿no? Que incluso, no sé, la temperatura de nuestro cuerpo, eh, la cantidad de latidos, eh, el cuánto ah, de aumento tienen mis anteojos, no mis lentes, los tuyos. Eh, ¿qué, ¿Qué vemos y qué no vemos? ¿Qué hay aquí en el medio entre esto y la pantalla? qué pasa alrededor, ¿no? Todo eso se va mapeando, pero a partir de, de, de la deriva, ¿no? Que se va, que se va dando. Entonces, de un la poco, deriva de hoy sería de la navegación, ¿no? En las redes, del navegar. Que es lo mismo que hacían, ¿no? Aquellos cartógrafos, y que además es lo mismo que hacían los situacionistas, ¿no? Porque los situacionistas navegaban por la ciudad con sistemas muy... Muy de la, de la navegación en términos de que cuando uno está en el mar, a mí me impresiona sobre todo cuando, no, no cuando estoy en el mar, cuando estoy en un avión, ¿no? Y, y miro volando sobre el mar abierto, ¿no? Que no hay este, ningún tipo de referencia ni de límite, ¿no? Este es el todo, se une con el cielo y es como el absoluto todo, ¿no? Uno está como en una burbuja del todo que no que, que por, por un lado es absolutamente desesperante ¿no? porque es como no hay referencia de nada y por otro lado es esta sensación no de que la navegación de un barco cuando uno en ese todo de repente ve un barco ¿no? que a veces pasa que uno de repente ve un barco eh, acá cuando llegaba a grecia cerca ya no por eh, del, bueno, venía por el lado de las islas, digamos, cerca, ya empezaban a verse los barcos, ¿no? Y el primer barco que vi dije, ah, mira, esta es la primera relación para mí, ¿no? Y, y también me, me, me, me tranquiliza porque me, me exaspera. Eh, digo, ah, mira, esta es la primera relación, ¿no? También de esa, de esa ubicación pero también de una fórmula, ¿no? De, de, de que cuando uno está en, ese, en esa totalidad, es, es uno el que va marcándola, ¿no? Es uno, a ver cómo, me, me, me estoy yendo como por otro, por otro lado, pero es uno el que va ahí, ¿no? En esa percepción, eh, definiendo lo real, ¿no? Definiendo qué es. Vuelta. ¿No? O sea, esta pensaba recién, se internet. me ocurría, pero no sé cómo vamos a hacer porque me da un poco de miedo el tema de los algoritmos del internet. Pero jugar con el internet, digamos, con alguna deriva, donde poniendo un dato, ver a dónde nos lleva y empezar desde ahí a, a pensar de modo spam a eso a dónde nos llevó. Pero bueno, sabemos que es como que también son. El, el internet también es como, el Google sobre todo, el explorador también va cotando Pero bueno, no sé, quizás puede ser como que pongamos códigos más aleatorios o inventarnos algún tipo de codificación para, o dato a buscar. Y a partir de eso, bueno, ir viendo a dónde nos, nos lleva la, la propia navegación en redes. Me parece perfecto. Porque es esa la, la navegación que justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, que nos pone en el hoy. Yo empezaría tal vez por, por, por buscar spam sofical, ¿no? A ver, pasemos al, al, al grado cero, ¿no? De querés ir haciéndolo vos ahí, perfecto. A ver ¿qué, qué pasa, ¿no? A ver esto que nosotros estamos nombrando, ¿no? Que para nosotros es ya algo absolutamente concreto, ¿no? ¿Qué pasa con, con Google? A ver en el todo. Uh -huh. <ríe> bueno, <parecemos ríe> los... A ver, este... Bueno, gracias Google por reconocernos. <ríe> no, no hemos hecho ningún, este, ningún trato, mira. Eh, Sofical, vendrá la muerte y tendrá mis ojos. Qué lindo eso. Sofical, ¿no? no hubo sexo anoche, la película, Operación Bikini. Te propongo seguir la dieta cromática de Sofical, ¿no? La, de, la del libro. ¡Ay, qué gracios. ¿Esta es una dieta de verdad? Sí, es una... O sea, a ver, abramos. Vamos por ahí, mira. Porque Sofical tiene en el doble juego, ¿No? que es el, este libro que comentábamos ayer, que es una caja con muchos libritos, tiene este proyecto que había desarrollado, ¿no? Que es la dieta cromática. Y que es una dieta que, bueno, trabaja junto con Poloster en torno al, al libro Leviatán, mira, ahí, ahí lo dice, ¿no? Y que un personaje del libro de Poloster llevaba esto, María Turner, ahí está el personaje. Se llevaba esto. A ver qué dice. Okay. Dice: Sofical le pidió al escritor Paul Oster que inventase un personaje de ficción basado en ella misma. Como resultado, el autor creó a María Turner, uno de los personajes de la novela Leviathan, y dentro del libro, María Turner, también artista, creaba el trabajo que estáis viendo ahora mismo. Siguiendo con esta curiosa retroalimentación, Sofical hizo real el proyecto The Chromatic Diet. Esta situación, ¿no? De que, bueno, en el juego, en el doble juego, lo que decíamos ayer, nuestra no entrada doble de intenciones y del 69, Sofical que le pide a Poloster que la guíe y que a su vez Paul Auster de eso hace un personaje que es María Turner, que es supuestamente es una especie de Sofical, que va haciendo estas cosas y que aparecen en su libro y luego Sofical las reproduce porque son para ella lo que Paul Auster finalmente le dice que haga, ¿no? Paul Auster, qué decíamos? interesante esta parte que dice sí. esta autora. Dice, a pesar del paso de los años, este trabajo me ha resultado interesante para comparar con la fiebre por fotografer comida que sufren muchos Instagramers. Me gusta porque acá hay una noción con el spam, ¿no? Perfecta, perfecta, perfecta, ¿no? Y otra vez también de cuáles son las estrategias que nosotros consideramos hoy en términos de nuestros trabajos, de nuestras estancias, de nuestro hacer cotidiano con las redes que, que vienen en Sofical dadas ¿no? ya y que nos van a ayudar a repensar eso también, no a repensar esto de, bueno, a partir de aquí no ya, ya nos está abriendo, ¿no? repensar, bueno, cómo es que estamos utilizando la comida como manera de expresión en nuestros Instagrams, ¿no? ¿Y qué cosas son las que expresamos en nuestros Instagrams a partir de la comida? Porque esto que representa y que y que de alguna manera expresa Sofical en este libro, ¿no? La y en este proyecto que es la dieta cromática, están... Eh, eh, dadas por una guía que es la guía de Poloster, pero que es una guía bastante algorítmica, no es una guía directa, porque Poloster no dice directamente, mira, Sofical hace esto, sino que Poloster escribe acerca de alguien que podría ser considerada el alter, el alter personaje, para llamarlo de una manera. Así. ¿Mm? Eh, Sofical, ¿no? En su libro, y Sofical de eso entonces toma lo que ese personaje que supuestamente se refiere a ella hace y como guía, ¿no? Se deja guiar para, por ejemplo, armar este proyecto de la comida cromática, ¿no? La pregunta sería, en términos de esta presente y esta realidad, ¿qué es lo que, qué es lo que nos guía a nosotros algorítmicamente? a fotografiar nuestra comida y mostrarla en Instagram. Si hay algo, creo yo, que la gente fotografía más que gatos, es comida, ¿no? Gatos creo que es el número uno. Y perros, ¿no? Gatitos y perros, animalitos de uno, nuestras mascotas. Pero luego, ¿no? La comida. Me parece que lo, lo común, en general, ¿no? Es la comida. La, la gente siempre fotografía lo que está comiendo, lo que está tomando, lo que está compartiendo, ¿no? Pero, ¿qué hay en eso? ¿Qué, de, ¿De dónde viene eso? Me parece que estaría bueno ahí hacer una deriva, ¿no? A ver, ¿qué, qué pasa con esto? Me metí a la... ¿cómo se llama esto? Al libro del Leviatán. Y viste que está esta función control F, que cuando uno lo pone puede buscar, por ejemplo, una concepto, eh, en el libro y te lo busque en el PDF. Por ejemplo, ahí puse María Turner y aparece esta lectura posible random de buscar un <risa> distintos eh, momentos donde aparece este personaje en el libro. Parece que también puede ser un juego interesante de lectura random que quizás también nos pueda llevar para algún lugar. Me encanta. No, no, este... ¿Querés que busquemos comida? Eh, lee María Turner, me gustó que, que fuiste por ese lado, lee Turner. Bueno, porque ¿sabes lo que pensaba de María? Pero no le digo, eh, si querés contar un poquito, qué, qué, ¿por qué este personaje lo relaciona con la dieta? ¿Por qué hace estas dietas? ¿Vos ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que María Turner era un personaje muy... Es un personaje muy complejo, que de algún modo se parece a Sofical, pero no tanto, porque es un personaje más oscuro, digamos, un personaje muy polosterno. Tendríamos que leer tal vez... Eh, mira, creo que justo ahí está, a ver. ¿Cuál Sí. Porque... sí. Le, lee vos, por favor. No, no, lee, lee porque justo viste algo Mira, que... Yo, hay hay justo que, que estoy diciendo, estoy leyendo, que estoy por decir lo mismo. Dice, <risas> ah, eh, incluso ahora me resulta difícil aceptarlo. Y hablo como alguien que debería saberlo, alguien que ha pensado mucho en los temas que aquí hay en juego. Toda mi edad adulta la he pasado escribiendo historias, poniendo personas imaginarias en situaciones inesperadas y a menudo inverosímiles. Pero ninguno de mis personajes ha experimentado nunca nada tan inverosímil como lo que Satch vivió aquella noche en casa de María Tardes. Si todavía me altera informar de lo que sucedió es porque lo real va siempre por delante de lo que podemos imaginar. Por muy disparatadas que creamos que son nuestras invenciones, nunca pueden igualar el carácter imprevisible de lo que el mundo real escupe continuamente. Esta lección me parece ineludible ahora. Puede suceder cualquier cosa y de una forma u otra siempre sucede. A ver, baja un poquito más, por favor. Las primeras horas que pasaron juntos fueron muy dolorosas y ambos las recordaban como una especie de tempestad. Un golpeteo interior, un torbellino de eh, lágrimas, silencios y palabras ahogadas. Poco a poco, Sachs consiguió contar la historia. María le tuvo abrazado la mayor parte del tiempo, escuchando con arrebatada incredulidad, incredulidad, mientras él le contaba todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando le hizo su promesa, cuando le dio su palabra y juró que guardaría el secreto de los asesinatos. Más adelante pensaba convencerle eh, de que fuese a la policía, pero por ahora su única preocupación era protegerle, demostrarle su lealtad. Bueno, creo que hasta ahí. ¿Sabes qué? Me encantaría que busquemos, googlea por favor María Turner Vamos a ir por ahí. Vamos a dejar ir totalmente más allá de lo, que, de lo que podamos nosotros ir agregando. Se me vino una pregunta a la cabeza en esto de la sí, comida también. Viste eh, sí. que es la comida, consumo cómo consumimos en las redes los artistas, eh, sí. como también pregunta transversal. Acá tenemos imágenes de María Turner. Pero esta no debe ser... Pero me encanta, ¿no? Ahí, simplemente googlear. Porque existe una oh. María Turner eh, real, ¿no? Claro, existen muchas. Eh. Uso de reproducciones artísticas clásicas de María Turner. A ver. A ver si alguna... Uh, uh, uh. María Turner puede haber sido La, la, la esposa de Turner <risa> eh, ¿Querés que ponga <risa> Leviatán? Eh, sí, a ver Sofical Mira, nos aparece La mujer que persigue neoyorquino Los fotografiza y se con ellos vamos, vamos, ah. vamos a ver A ver qué dice María Turner, la mujer que percibe a neoyorquinos, la fotografía y se acuesta con ellos. No, Es, es definitivamente la definición un poco ¿no? de Sofical, muy, muy bestialmente dicha, ¿no? porque finalmente recordemos que esto está sucediendo después de que Sofical ha hecho este trabajo ¿no? de seguimiento, que lo hizo muchas veces con muchas obras, pero la que más se reconoce y que también aparece en la, en la caja de doble juegos, es la de la suite veneciana, ¿no? que ayer no terminamos finalmente de contarlo, pero suite veneciana es un libro, un proyecto en el que Sofical eh, va a la deriva, ¿no? va eh, andando ¿no? errabunda por París y dejándose guiar por distintos tipos de, eh, de estímulos, ¿no? entre ellos las personas que, con las que se va cruzando. Eh, si le gusta una persona que lleva una chaqueta de tal color, pues la sigue. Si de repente se cruza con alguien que lleva un ramo de flores, le sigue y se desvía. Y si de repente esa persona eh, eh, entra en un, en un metro, ella sube a ese metro y va hasta que alguien dentro del metro la guía a salir y a ir a otra parte. Y así sucesivamente, ¿no? En eso encuentra ella a un personaje que va por la calle que le parece poco atractivo este señor que se ve ahí pero esto primero pasa en parís le parece muy poco atractivo por alguna razón cuenta no y lo, lo sigue por esa razón resulta que eh, lo sigue unas cuadras unas calles digamos por unos cuantos metros y este señor de repente desaparece lo pierde no lo pierde de vista esa noche ella va a un vernizaje de una inauguración de una exposición de arte y se lo encuentra, ¿no? Casualmente, era el mismo señor. Obviamente se acerca haciéndose la que nunca lo había visto, entabla una pequeña conversación de, de dos desconocidos en un vernisage y en, en, en lo que puede ella le, le, le, le saca, le pregunta, averigua que él va a estar las próximas semanas en Venecia, que es cineasta y que va a Venecia a buscar eh, stage, ¿cómo se llaman? Eh, eh, escenarios para una película. Entonces, eh, sin más datos, ella se deja guiar por esa situación y dice: Bueno, me compro un pasaje a Venecia para las fechas que más o menos este señor me dijo. Y voy a Venecia a seguirlo, a buscarlo, pero no tiene ningún dato, ¿no? Ni dónde se va a alojar, ni qué días va a estar, nada, absolutamente nada. Este proyecto trata entonces de todo este periplo, digamos, todo este viaje, ¿no? Desde que ella sale de París, acompañada por su padre, que ya es su gran cómplice, ¿no? Eh, con un par de cámaras fotográficas un par de cosas más, se sube a un tren y se va a Venecia, ¿no? Desde París. Eh, en Venecia, bueno, llega y empieza a buscar a este hombre, del cual sabe su nombre, y lo empieza a buscar en los registros de todos los hoteles. Bueno, esto pasa a principios de los años 80, o finales de los años 70, 79, y Venecia no es muy no era muy distinta a lo que es hoy, digamos, ¿no? Si bien seguramente había menos hoteles, pero quiero decir porque para quienes conozcan Venecia y para quienes no, que sepan que en Venecia hay cientos y miles de hoteles, de hosterías, de hosteles, de eh, pensiones, de... Bueno, ella empieza a buscar en toda inmensa cantidad a este señor, a ver dónde estaba, bueno. Hace una búsqueda realmente muy extensa hasta que encuentra dónde está. Y luego ¿no? empieza a eh, esperar encontrárselo hasta que se lo encuentra. Y él lo empieza a seguir y empieza a recorrer Venecia a partir de el, el, los recorridos que este señor hace Y de lo que ella puede seguirlo Para que él no se dé cuenta que, lo, que siempre está detrás de él Una misma señora, ¿no? Que además va disfrazada, va luqueada Hoy podríamos decir Con mucha más exactitud Va dragueada, ¿no? Va como una drag eh, Con una peluca rubia, ¿no? Va dragueada, totalmente dragueada Para que no la, no la reconozca, ¿no? Y muy interesante porque, bueno, esto otra vez marca una deriva y un territorio y un mapa que queda asentado en el libro de muchas maneras, ¿no? Ahí lo vemos fotográficamente, texto, mapas incluso, ¿no? Geografía, cartografía, eh, bueno, y muchas cosas que después en la propia Venecia, que a mí me ha pasado, ¿no? Buscando y tratando de seguir unos recorridos mínimos que intenté hacer para ver cómo era esto que hizo su fiscal, de una eh, extrema inexactitud, ¿no? O sea, este, el, est esto que ella cuenta extremadamente como verdad, ¿no? Fui hasta tal puente, de tal puente crucé hasta tal calle, eh, ahí tomé una, un, este, un vaporeto y me fui hasta tal lugar, y de ahí me bajé y, se, y seguí por tal otro, y en, entré en un parque, de ahí a un edificio. Bueno, cuando uno quiere hacer ese recorrido, eso no existe, digamos, no no, no, no están unidos como este relato. Y ahí aparece algo que viene bien para decirlo, que es, el tema de que Sofical no trabaja desde el primer momento, este es uno de los primeros eh, proyectos, ¿no? decíamos ayer, es, eh, es, es este, difícil evaluar cuál es realmente el primer proyecto de Sofical, pero hasta ahora ha estado entre este suite veneciana y los durmientes, ¿no? los dormidores. Porque eh, son los dos proyectos de finales de los años 70, 79 y principio de los 80, 81, 82 entre el 79 y el 82. Pero a su vez ahora bueno apareció el ascensor, ¿no? Que es este proyecto que parecería es anterior, ¿no? Pero por muchos años estos fueron los dos proyectos que, ya, que daban inicio a la carrera en artes de Sofical, ¿no? Entonces tenemos que desde el primer momento quiero ir a esto, no a este punto. Desde el primer momento, Sofical utiliza estas estrategias que, entre sus herramientas, tienen lo verdadero por la verdad. ¿no? Es decir, algo como hoy podríamos entender cierto tipo de posverdad. Posverdad que es spam es puro, no es decir, maneras de llamarlos la atención, de, de generarnos ideas y de a partir de esas ideas proporcionarnos deseo o, eh, que, nos, que nos sea no a nosotros en sí eh, necesario consumir cosas, no o o comprar o participar o, o eh, hacer eh, visible nuestras posiciones, o lo que fuere, ¿no? Esto que no es ya a partir de la verdad de las cosas, sino de que las verdades se manejan, se manipulan, se restablecen de las maneras en que sirven para lograr ciertos efectos, para lograr ciertas cosas, ¿no? Para lograr cierto tipo de de cuestiones que estamos buscando y que eh, están en relación a una verdad pero no necesariamente de un modo eh, pragmático de esa verdad sino de un modo verdadero ¿no? o sea la verdad trabajada como lo verdadero que no significa que sea mentira no o sea pensemos en las fake news no o pensemos en, los, en las campañas políticas, que son por ahí lo, lo que más fácil es, donde podemos entender la, la posverdad de este último tiempo, ¿no? O pensemos los, eh, los comunicados de guerra, de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿no? No se trata de que nos están mintiendo, se trata de que están manipulando la verdad de distintas maneras para generar distintos efectos. La verdad es un punto de partida que de acuerdo a cómo se la cuente, es el resultado que vamos a obtener. Entonces si yo cuento algo, una verdad, de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, esa verdad va a resultar ser de distintas formas, ¿no? nos vamos a hacer distintas ideas. Un poco que eh, siempre, ¿no? El ejemplo más fácil para esto es pensar una taza de, una taza para tomar un té, ¿no? Un, un pocillo, una taza de cerámica, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué es en, en la verdad esa taza? Bueno, la verdad de esa taza es que es un poco de tierra cocida, digamos, ¿no? De algún modo, tierra cocida, o sea, lo que nosotros tenemos en nuestra mano es tierra. Pero lo verdadero de esa taza, para nuestra cultura, para nuestro uso, para su utilidad, es que no es tierra cocida, es que es una taza de té, es una taza para té. Y nosotros nos comunicamos de manera común y nos entendemos de manera común a través del lenguaje, hablando de taza de té y no de tierra. Yo no digo, tom, me voy a tomar un té en este pedazo de tierra cocida. ¿No? ¿Puedes acordar de esa leyenda también hindú del elefante? Que están todos con los, los ojos tapados y un... Y un, un personaje que invita a cuatro, a cuatro personas a agarrar, a, a tratar de decir qué es lo que estaban eh, percibiendo, tocando, y que era, un, bueno, que era un elefante. Entonces, unos hablaban de la trompa, ese bueno, es algo largo, no sé qué, y que en realidad na, nadie, podía entend, nadie pudo ahí entender la, la volumetría general que era el elefante. Y pensaba que en realidad esto de la posverdad viene justamente de aceptar que nadie puede conocer la totalidad de las cosas y que los humanos vivimos en un gran porcentaje de nuestras vidas eh, sin saber y a la deriva. Entonces que lo que podemos ir generando son pequeñas aproximaciones para entender una cierta apariencia de algo que no podemos llegar a, a conocer en profundidad. Y que es esto mismo que dice Lacan respecto a nuestra, eh, asunto a nuestra descripción de la verdad de nosotros mismos ¿no? que es una convención en base a efectos culturales pero que la verdad de nosotros mismos está en ese extimio que está ahí adentro absolutamente profundo donde nunca llegamos ¿no? porque la verdad es una convención siempre es lo que convenimos por norma porque de alguna manera no convenimos porque nos conviene a todos que ciertas cosas sean de tal forma y no de otras pero no porque no puedan ser de esas otras sino porque no nos conviene que sean de esas otras formas ¿no? entonces la verdad en Sofical siempre está trabajada desde el lugar de lo verdadero. Sofical nunca nos va a estar hablando de la verdad, pero nos va a estar contando historias que nos están eh, presentando verdades. ¿no? Entonces uno tiene la sensación, como en Suite Veneciana, de decir, ok, ella fue a Venecia. Recorrió Venecia, como dice, fue por esta calle, subió por este puente, cruzó por este lugar, subió a esta góndola, bajó en tal lugar, entró a tal edificio, tomó fotografía de tal torre, pasó por tal plaza, todo en un recorrido lineal que incluso marca en un mapa. Pero cuando uno está en Venecia, eso no es así. ¿Importa si es así o no? No, no importa, porque lo que importa es la historia que nos está contando. La historia en la que nos está contando esto necesita de toda esta literaturidad. ¿no? Es literatura, es novela, no es poesía. Es cierto tipo y grado de manipulación sobre esas convenciones que, en este caso a ella, no le, no le son convenientes, digamos. Les le conveniente esto otro. Y es capaz de, en su trabajo, en todo su trabajo, y con ella misma para nosotros los espectadores, para nosotros sus seguidores, es capaz de manipular constantemente toda esa verdad en términos de literaturizar y generar lo verdadero que permite contar mejor la historia. ¿no? Porque a veces la verdad, como bien pasaba con el caso de... Uh, de las, Bueno, en, en el cine en general, ¿no? Que, eh, hay algunos ejemplos puntuales, eh, el ejemplo puntual es el ejemplo de Hitchcock, ¿no? que quiere filmar una, eh, en blanco y negro, no quiere filmar una lluvia, una pareja bajo una lluvia, no una lluvia en la calle, una calle lloviendo, y ahí en el medio una pareja, y la lluvia filmada en vivo y en directo la verdad de una pareja bajo la lluvia, no se ve como una pareja bajo la lluvia, porque la, el, el, el objeto receptor no recepta eso como lo vemos nosotros con nuestros ojos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hizo? ¿No? Y que es un paradigma del cine, porque así funciona todo en el cine, en general, ¿no? ¿Qué hizo? Tuvo que armar un set donde puso un agua que caía como lluvia, el agua estaba apenas teñida de blanco, tenía un tinte mínimo de blanco, para que la cámara lograra tomar la lluvia. Entonces la escena más real, ¿no? es una escena muy real, aparte de, realmente muy bella, escena más real de una pareja bajo la lluvia, no una de las escenas más reales del cine, vamos a decirlo así escandalosamente este, post-verrádico, una de las escenas más reales del cine de una pareja bajo la lluvia es de una pareja adentro de un set bajo una lluvia falsa, digamos, porque cuando la filmaron bajo la lluvia real no se ve real. Esto es lo que pasa muchas veces con el arte en general, es lo que pasa con nuestras vidas en general, es lo que pasa con las redes sociales en general y es lo que pasa con Sofical en general, ¿no? Y este también es el, el base y el fundamento del spam, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar para también los transartistas, y yendo también a ese punto, ¿no? La verdad no necesariamente siempre nos va a ayudar a lograr lo que estamos buscando. Porque no somos, eh, eh, en, en términos este, éticos y morales, eh, los, los eh, destinados a llevar la verdad adelante, digamos. ¿no? Los artistas no estamos destinados a, predestinados o, o, o que está predicho que nosotros llevamos la verdad adelante, como no sé, tal vez está dicho para otras personas, otros profesionales, otra, eh, otros este, protagonistas del mundo, ¿no? Los artistas no, no necesariamente tenemos que llevar adelante la verdad, no es nuestro, ese no es nuestro nuestro asunto. Y los transartistas de los cuales nosotros estamos hablando dentro de la fundación, dentro de nuestra comunidad La Bomba de Miel, son artistas que tienen como objetivo ayudarse a sí mismos para poder hacer arte y ser eh, posibilitadores de algo bueno en la sociedad, porque si no lo hacen, si no hacen arte y son artistas, se vuelven tóxicos y generan algo muy negativo. Entonces, Primero que nada hacen arte, se, se hacen bien ellos mismos Pero se desintoxican como seres social Y desintoxican a la sociedad ¿no? Y aportan, aportan algo para bien Por lo general, además, para mucho bien ¿no? Aunque sea chiquitito, aunque sea un gesto pequeñito Pero hacen mucho bien, hacemos mucho bien Pero eso no significa que para que suceda de ese modo Tenemos que manejarnos con la verdad porque nosotros, nuestro objetivo no es llevar adelante la verdad. Nuestro objetivo es llevar adelante el bienestar y el bien, digamos. Y si eso necesita de este tipo, ¿no? De estrategias, de reubicar los puntos de vista sobre lo establecido para volver a normalizarlo de otro modo como verdad, ¿no? tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que tener lo verdadero como una herramienta, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de que somos capaces y que está buenísimo poder manejarnos en lo verdadero de las cosas dentro de lo que hacemos, dentro de lo que somos, dentro de lo que decimos acerca de nosotros y cómo nos identificamos, cómo nos construimos, cómo nos percibimos, ¿no? De construidos, autopercibidos. Esto lo hace sofical y es el punto de partida también, ¿no? De este asunto del de spam, porque también el spam hace eso, ¿no? O sea, todo el tiempo nos está buscando en versiones que no tienen nada que ver en la vida con la vida de la verdad, digamos, ¿no? Sino que tiene que ver con un montón de alternativas de la verdad en lo verdadero que lo verdadero es una multiplicidad infinita ¿no? de cualquier cosa lo verdadero de un árbol es una multiplicidad infinita de opciones y en el arte tenemos eso tenemos esa posibilidad tenemos la posibilidad de lo que podríamos entender como literaturizar la verdad no entonces sofical hace eso y Sofical nos enseña que para circular su manera de spam es literaturizando, ¿no? Es generando a la verdad, que es la convención que todos entendemos como lo mejor, lo, lo, este, lo que nos eh, éticamente y moralmente nos, nos da, ¿no? Un, un, un consenso. Ella lo, lo mueve, ¿no? Lo mueve y lo eh, asume como herramienta para poder generar distintos tipos de negociaciones que le permitan ser, estar, desarrollarse y proyectarse, ¿no? Bueno, hablé muchísimo. ¿Qué decís, Carlos? <risa> Yo voy haciendo algunas, eh, algunos mapas. No, no. Eh, para que entren en, en un estadio mental. <risa> sí, sí, sí, tranqui, tranqui, tranqui. Aprovecho de mirar si hay, este. tenemos, eh, hay personas en el, en el vivo que nos puedan decir algo, nos estarán diciendo algo, no sé si hay, a ver, lo voy a mirar. Dale. Por las eh. dudas. Sí, te escucho, te escucho. No, rescato esto de la función de los artistas, de esto de literaturalizar la vida. Eh, me hace acordar esto de que no me acuerdo quién dice, de que para que, que bueno que no y esto que hablábamos de que para los trans artistas si no hicieran arte eh, les parecería muy aburrido también la vida y también es como eh, una dinámica eh, espiritual para estar eh, constantemente eh, pudiendo ver la vida de otra manera y que eso nos permita a, a todos poder circular, circular estar y, y seguir, ¿no? Como, como, como generar este juego eh, creativo, que lo pienso también a nivel individual, pero también en, en comunidad pensaba también en la bomba de miel, qué interesante sería pensar estas, estas dinámicas estos juegos, porque creo que cuando uno entra en este juego creativo, todos los que son artistas empiezan a, a como a liberarse, y a liberarse sobre todo de estas cosas que de trabajo mucho sofical, ¿no? de todos estos mandatos y todos estas traumas psicoanalíticos, como es nuestros papás, nuestras, las mamás. Eh, Nuestras vidas, nuestros amigos, nuestros. Eh. Sí, también eh, los gobiernos, las leyes, los, eh, las fronteras, eh, todo es lo mismo, ¿no? El dinero, esto que hablábamos ayer, ¿no? De, de, de su trabajo en Anfinir, en aquel libro, ¿no? El amor, la, la, la, la monogamia. Eh, bueno, tant, la, la fidelidad, ¿no? Bueno, todo, todo esto, ¿no? Que trabaja Sofical, pero que lo trabaja, como bien decís vos, ¿no? Eh, libre eh, y, y cuando liberada mejor que nunca, ¿no? Porque cada vez en sus proyectos se va liberando más, ¿no? Empieza bastante libre ya, pero cada vez se va liberando más a esto, ¿no? En primer lugar, a que... En términos de spam, ¿no? Hay una guía que es algorítmica, que se va armando a partir de relevar nuestros propios deseos, acciones, eh, expresiones, ¿no? De todo tipo, eh, racionales, irracionales, corporales, físicas, ah, emocionales, espirituales, ¿no? Sabemos que nuestros móviles, nuestros teléfonos, nuestras eh, computadoras, las cámaras de seguridad que están por todos lados, los detectores de todo tipo, ¿no? eh, eh, que, que detectan todo tipo de cosas, quiero decir, ¿no? eh, sensores de todo tipo que hay por todos lados, están percibiéndonos de todas las maneras posibles. Para generar datos acerca de nosotros, que le indiquen a la enorme matrix virtual digital de negocios en términos de prosumisión, qué tiene que estarnos mostrando, qué tiene que estarnos ofreciendo, qué tiene que estarnos abriendo para que nosotros participemos prosumiendo, produciendo barra consumiendo en el mismo momento y generando, ¿no? motor, movimiento al dínamo de lo que es la realidad. ¿no? Esto es lo que también está haciendo sofical ¿no? Pero es que está bueno ir haciendo el paralelo, ¿no? Y qué es lo que también tenemos que aprender a hacer los transartistas. que es? Bueno, detectemos, ¿no?, con nuestros radares, con nuestros sensores, con nuestras cámaras, que son, como decían los, los situacionistas, nuestros ojos, ¿no? Nuestros ojos que son el, el, el, único, eh, el, el, el único ámbito, la única parte visible de nuestro cerebro externa. ¿no? Los ojos van directamente al razonamiento, ¿no? Es uno de los sentidos que van más directo, es, es controversial eso porque hay muchas teorías, pero voy por esa, ¿no? Detectemos, ¿no? Transartistas detectemos con nuestros sentidos, como radares, como sensores, como cámaras de seguridad, ¿no? Detectemos lo que pasa a nuestro alrededor. Seamos primero que nada grandes detectores. Esa sería una, una buena forma también de entender qué es lo que primero que nada es sofical es una gran detectora es una gran observadora pero también es una gran sensibilizadora digamos sensibilizante es, es una gran perceptora a través de los sentidos ¿no? en sus libros en sus proyectos en sus dichos en sus conferencias siempre habla de muchas cosas que no solo tienen que ver con el ver no tienen que ver con el olfato, con el tocar, con, con cierto tipo de cosas, ¿no? Que pasan con todos los sentidos, ¿no? Como especies de cables que están todos comunicados, ¿no? O que están uniéndose a algo que se comunique entre todos. Sí, perdón. Pensaba, así como los deportistas, su entrenamiento tiene que ver con salir a correr todos los días, ejercitar el cuerpo. Pienso que es un gran ejercicio que tenemos que hacerlo artistas, es justamente ampliar nuestra, nuestra sensibilidad, y para hacer esto, se me viene la, la, a la palabra que para poder detectar todas estas cosas, ¿cómo hace Sofical? Y le, pre, le pide a otro que por favor le dé un, una guía, porque si ella lo hiciera lo haría a través de la mente, y ya estaría como con, una, con un prejuicio o una previsión. Y a partir de eso le permite des despojarse y desapegarse constantemente para poder, no sé, conectarse con algo de manera random que le permita desde ahí mirar la vida y que no lo hace eh, otro tipo de ejercicio o práctica eh, en el mundo, ¿no? no, no los economistas tienen una, un rol y, y todos están hablando y tratando de escribir el mundo y, y, y practicando eh, distintas cuestiones para poder generar economía, salud, bienestar, etcétera, que bueno, que este sería como nuestro gran entrenamiento, ¿no? Sí, que creo que además es el, es el punto, ¿no?, para poder negociar, ¿no? Porque es a partir de eso que nosotros vamos a poder, conociendo nuestro entorno, conociendo, eh, con qué y con quiénes y dónde nos estamos manejando, vamos a poder negociar nuestra manera de ser artistas, nuestra manera de ser transartistas y nuestra forma de incidir para bien con lo que hagamos en el mundo que nos rodea, en la situación que nos está conteniendo, de la que somos parte, de la que somos protagonistas, de la que somos de muchas formas ¿no? componentes activos, constitutivos, digamos que lo vamos haciendo, que vamos haciendo esa realidad. ¿no? Entonces, en algún punto ahí eh, hay algo ¿no? que, que, que creo que, que nos deja esta, este parámetro que también es pensar en las empresas, ¿no? Supongamos las grandes empresas, ¿cómo, cómo generan sus spam? ¿no? Bueno, primero que nada, por eso ¿no? el, gran, el gran negocio, de este tiempo, de este 6 nuestro, es la venta de datos, ¿no? de datos de las personas. La, la, y, y el gran tráfico, ¿no? el gran negocio ilegal es el tráfico de datos de personas. ¿no? Cuando uno acepta las cookies y que dice, este, no vamos a hacer tráfico y no sé qué, no vamos a venderle sus datos a nadie, no sé qué. Bueno, todo esto ¿no? que sabemos que no es tan así. ¿No? porque hay hackeos de todo tipos y todos nuestros datos están dando vuelta por un montón de lugares ¿para que para informarles a los sistemas de marketing cómo tienen que direccionar y hacia dónde tienen que ir los productos o los producidos y las maneras de circular esos producidos por las empresas digamos ¿no? entonces los datos que, que van recolectando, son muy importantes para negociar existencias, subsistencias, persistencias y trascendencias, digamos. Por eso es que es tan importante para nosotros hacerlo, porque Sofical lo que hace es eso. Recordemos que, recordemos que ayer lo contábamos, y lo volvemos a decir hoy por las dudas, ¿no? Si hay alguien que recién se suma, que Sofical empieza a hacer arte porque su padre le dice, bueno, hasta aquí te doy, te he dado dinero, ¿no? Para que puedas hacer tu vida sin ninguna razón particular, ¿no? Estás viviendo porque vivís y haces lo que se te viene en gana, digamos, cosa que me parecía muy bien, hasta acá, ¿no? Ya que más, en la medida en que vos me demuestres que tenés un objetivo en la vida y que te pasa algo y que tenés ganas de algo, bueno, si yo lo considero, que es oportuno y que vale la pena te voy a seguir dando dinero para que lo hagas pero si no no te doy más dinero digamos y esto sucedió con sofical hasta el día de hoy no o sea ella tuvo este sistema de, de negociación con el mercado que sostiene no económicamente la vida que en este caso bueno estaba dado en, en torno a su padre a su madre pero específicamente a su padre, lo sostiene, digamos, a partir de todo este tipo de estrategias, de analizar a su padre, primero que nada, no abrir todos sus sensores y apuntar a su padre y obtener datos de su padre. A su padre le gustaba los, los, el arte, le gustaba el arte que fuera de procesos, le gustaba, en ese sentido, eh, que fuera así por los situacionistas, que eran errantes, que se dejaban guiar, que en esas errancias, digamos, eh, generaban todo tipo de, de abstracciones, y que esas abstracciones se referían a la verdad, pero como verdadero, que eso verdadero se traducía a cierto tipo de registros, como la fotografía, el texto, los libros, y que eso a su vez generaba una instancia de, de apertura que podríamos entender socialista, ¿no? Porque todo terminaba también siendo muy eh, posible de compartirse sin necesidad de negocios. Eh, y de, y de intercambios comerciales, digamos. Entonces, todo esto es lo que Sofical detectó que le gustaba a su padre, que era quien le había dicho, tráeme un proyecto y veo si te lo financio. Tráeme un proyecto de vida y veo si te lo sigo financiando. Este proyecto de vida que Sofical arma está a la medida de lo que pudo detectar a la medida de los datos que recolectó de su, de su padre y que a partir de eso el primer spam que hace es con su padre. no O sea, empieza a, a tirarle distintas ventanas emergentes a entusiasmarlo de distintas maneras para venderle un proyecto de vida que finalmente vende hasta el día de hoy, digamos y que además en eso ¿no? genera una transacción complejísima, porque no solamente que le vende un proyecto de vida, sino que lo hace parte, lo hace, parte, lo hace, lo hace inversor de su propia empresa sofical, ¿no? de su propia empresa de artista, lo hace parte como un, eh, incluso como administrador, porque le permite tomar decisiones, ¿no? le permite generar eh, cosas, le permite eh, expresar deseos, intenciones, ganas, gustos que ella luego eh, transforma, ¿no? hace, produce como arte. Pero no lo hace nunca directamente, lo hace siempre como spam. ¿No? o sea su padre no era ningún tonto claramente entendía que estaba haciendo sofical no pero digo en ningún momento hay una charla de estas de manera directa o sea esto siempre está dado en una relación digamos de la verdad como verdadera como verdadero y que para ello no utiliza todos estos eh, movimientos que hoy entendemos como las bases del marketing, ¿no? Re, tomar datos, recabar datos, ver cuáles son las necesidades, los deseos y tal, luego meterle a esa persona, ¿no? De maneras transversales, presencias, uh, sensaciones y demás que le abran esas necesidades y cuando eso sucede, al frente tener donde, eh, poder, eh, donde poder optimizarlas, donde poder cumplirlas, donde poder consumirlas, ¿no? Donde poder consumir para poder, eh, no me sale la palabra, donde poder, este, eh, bueno, lograr cumplir con eso, ¿no? Cumplir con esas necesidades. Todo esto que es tan complejo y que Sofi aprende a hacerlo, como transartista, con su principal eh, inversor, ¿no? También lo hace con el público, también lo hace con nosotros, también lo hace con los investigadores, también lo hace con la historia del arte, también lo hace con las instituciones, también lo hace con el mercado, también lo hace con la trascendencia, con los archivos, con las colecciones, etc. ¿no? Utiliza el mismo método para todo, ¿no? que es el de recolectar datos, el de aprender a partir de, ese, de esos datos cuáles son las necesidades, el de empezar a generar estímulos de manera transversal, encubierta, para que esas personas empiecen a pensar en sus deseos y de que cumplirlos va a estar relacionado con Sofical, y que empiecen ¿no? a, a invertir a lo que sea, dinero, tiempo, atención, legitimidad, bueno, todo tipo de recursos, para que así suceda y para que todos estén eh, satisfechos, ¿no? se sientan satisfechos con lo que Sofical hace. Mientras tanto, Sofical vive, ha hecho una carrera impresionante, es una de las artistas más interesantes e importantes del mundo, y es además una referente ¿no? única en este sentido para con todas estas cosas. Formato no como de, de ¿cómo decirlo? Como de, de cierta cosa muy básica, ¿no? Porque esto no, no estamos inventando, la pólvora, de hecho, seguramente que estoy cometiendo, estamos cometiendo muchos errores al contar esto de este modo, ¿no? Pero, bueno, buscando que, que, que lleguemos, ¿no? Literaturizadamente también a este mecanismo, ¿no? A ver, ¿cómo lo hizo Sofical en relación a cómo lo hace el mercado y cómo lo tenemos que hacer nosotros? porque finalmente esta es la manera que tenemos los transartistas para poder establecernos, para poder hacer, eh, en ese sentido, para poder obrar como artista, para poder generarnos una operatoria de carrera, para poder generarnos formulaciones profesionales, y para luego, ¿no? A todo esto programarlo en trascendencia. Te eh, dos cosas mientras te escuchaba. <coughs> Eh, por un lado, que anoche empecé a ver, siempre cuento que, que busco series para acompañar el, el día, pero voy modificando, busco profundas, después me voy a unas muy... base, comedia, eh, ciencia ficción, Bueno, y, voy, y hoy estoy en la semana de comedia, y anoche encontré una serie, que si son no sé si es buena o mala, no importa, pero yo siempre veo todo, eh, que se llama Detox, y es francesa, y son dos que bien juntas, y que, que, bueno, que están obsesionadas con el celular, una porque es famosa, y bueno, y, y tiene que estar todo el tiempo respondiendo y estando conectada, y la otra porque lo persigue a un ex y ella está completamente enamorada y lo, lo persigue, lo percibe, lo percibe, lo, lo stalkea, digamos, constantemente, y, y que bueno, que una noche, bueno, les empieza a ir mal porque a ella el novio le mete una denuncia y a la otra tiene un accidente en el escenario y bueno, y queda y le empiezan a, empiezan a destruir su carrera artística, entonces están muy borrachos y deciden romper sus celulares, sus iPads, todo, todo, todo, todo lo, lo, lo tecnológico. Al día siguiente se levantan y se dan cuenta que no pueden conectarse. Entonces es divertida porque empiezan, dicen, bueno, nos tomemos esta, esto que hicimos de manera así eh, inconsciente, lo tomemos como, bueno, como quizás nos quisimos dar un mensaje. Entonces empiezan toda este, esta cuestión del detox, a vivir sin estar conectados. Y, y pensaba... Que, que bueno, los trans artistas también tenemos que tener este ejercicio constante de detox, ¿no? Porque, porque para, estar, para poder estar conectados y ser detectores, necesariamente también tenemos que desconectarnos. Y que implica, ¿no? También desconectarnos de los celulares lo tecnológico para poder uff, despojarse y volver a mirar todo desde otro lugar. Entonces pensaba en estos esto entrenamientos que también tenemos que entrar en esas, en esas lógicas para, para poder, como vos decías en un momento también, hacer refresh constantemente, y actualizarnos, y poder realmente tener esta función de ser detectores, para poder programar sistemas, vidas y posibilidades reales eh, y para, para las personas. Y por el otro lado también pensaba que esto de que los transartistas habitamos otros sistemas eh, como medios de subsistencia, y que por ahí son espacios que... Eh, donde no está muy valorado el arte, o, la, o lo sensible, o lo perceptual, o estas maneras de, de, de habitar. Y, y bueno, y pensaba que para poder sobrevivir en estos sistemas, sí o sí lo tenemos que literaturizar y tenemos que, sí o sí, inventar una apariencia nuestra, y que yo lo vivo, porque lo es lo, por, por donde me toca trabajar, que todo el aparato es un ejercicio de apariencia en el que todo el mundo simula estar hiperocupado, que no tiene ni un espacio para... De, de, de, de desconexión, sino que están totalmente total por ende son totalmente productivos, por ende eh, son totalmente fundamentales, y, y este juego constante eh, es un juego de apariencia, nada más que con, cuando uno lo está viviendo así no lo, no lo, no lo quiere, ¿cómo se llama? Eh, quiere siempre, o por lo menos los que son más intelectuales, académicos, con de contenido, quieren siempre mostrar este contenido y no ir a la forma, pero por lo general, en realidad, uno también tiene que aceptar que el juego en el sistema es un juego de, de apariencias y de formas, que uno por ahí se siente totalmente asfixiado ahí, o como, no, o como que no entra a una profundidad, o no puede hablar desde ahí, y quizás... Eh, al revés, quizás nos permite también un ámbito de libertad en esa apariencia, porque genera unas ciertas reglas, una estructura, una, una forma, que bueno, que convive, que está, interactúa, que genera datos para los demás, y en el mientras tanto podemos ir siendo detectores de estar despojados, y poder ir siendo insiders, outsiders de los sistemas, ¿no? Para producir eh, materia creativa. En una de las últimas exposiciones súper importantes de Sofical, que fue eh, cuando representó a Francia en la Bienal de Venecia, el texto que, que presenta ¿no? eh, a, la, a la producción, digamos, ¿no? que era una especie, podríamos decir, de introducción institucional, no, no el texto curatorial, sino una introducción institucional, Dice algo así como que eh, Sofi Kahl es una de las mujeres más inteligentes. Francesas, ¿no? Claro. Porque ha tenido la capacidad de adaptarse, ¿no? La inteligencia como capacidad de adaptación social. Ha tenido la capacidad de adaptarse a todo lo que ella de algún modo siente eh, tóxico no voy a utilizar esa palabra no sé si utilizan esa palabra creo que no pero viene bien a todo lo que ella siente tóxico de la vida ¿no? ha tenido la posibilidad de adaptarse a eso a través del arte gracias a jugar justamente con los establecidos justamente con el, el estereotipo justamente con eh, lo que eh, damos por convenciones, ¿no? Y que en ese sentido, lo que ha resultado es una obra muy poco convencional que tiene la apariencia de algo extremadamente convencional, ¿no? Entonces, parecería que Sufical es un artista más que participa de todo de la misma forma que cualquier otro, otra. ¿no? en el estereotipo y en lo convencional de ser artista en el mundo del arte, pero resulta que cuando uno realmente entra a ver qué es lo que está haciendo y cómo es, es todo lo contrario. ¿no? Pero la capacidad de adaptación es esa, ¿no? la capacidad de adaptación a este mundo que tiene esa presión que estás describiendo, ¿no? que todo el tiempo nos presiona con esa especie de actividad social conjunta Compartida y establecida como lo común ¿no? En, este, en esta especie de constante eh, hacer como que ¿no? Y ese hacer como que Que finalmente todos sabemos que no es así Pero que todos convenimos Porque nos conviene que es así ¿no? Todos finalmente generamos una convención de que estamos súper apurados, estamos súper atareados, estamos súper cansados, estamos súper, este, no sé, con todo, con todo esto, ¿no? De, de eh, hoy por hoy, de esto, de que estamos, eh, ¿cómo se dice? Como, eh, bueno, eh, que, que tenemos no muchas intenciones de, de hacer cosas políticas, ¿no? De que estamos muy, este, eh, todo el tiempo, atravesado ¿no? por, por, por todas estas cuestiones, no sé, por los feminismos, por eh, el, el cuidado del planeta, por eh, las nuevas maneras ¿no? de, de pensar las tecnologías y sus usos, por, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? Y que todos parece que estamos tan preocupados todo el tiempo por todas estas cosas y tal y tal y tal. Todos sabemos que no es así en la gran mayoría de los casos, pero todos convenimos, porque nos conviene hacer como que sí es así. Entonces, cuando vos decías esto de la libertad, yo pienso en la libertad que Sofical se generó al entender este juego y al tomar las riendas del juego. Un poco como lo que hizo Duchamp también, ¿no? O sea, tomar las riendas del juego, ver cómo es, y decir, yo de acá no me salgo, yo acá a esto lo aprovecho, porque es la única realidad que tengo, digamos. Entonces, creo que ahí está también, ¿no? Creo que esa es, porque vos cuando hablabas, por ejemplo, del trabajo, yo pienso, ¿cuántos transartistas? Si no, todos. Su gran problema, por ejemplo, es con el trabajo, ¿no? Porque son trabajos que, no tienen muchas ganas de hacer o que si tienen ganas de hacer están juntos con las ganas de hacer arte y entonces están como a medias, no, no terminan de hacer una cosa ni la otra y que no logran unir ¿no? trabajo y arte para poder mientras trabajan, obrar y a partir del fragmento mínimo resuelto, generar obra, generar arte, generar cosas ¿no? generar sentido generar Desintoxicación, generar bienestar, ¿no? Entonces, claramente en eso hay una posibilidad que, que la gran mayoría de los transartistas no estamos utilizando, digamos, ¿no? No están utilizando. ¿Cómo, cómo hacemos, no? Para comprender también que eso puede ser entendido como una acción de spam. Que podemos detectar en nuestro trabajo cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos, cuáles son las expectativas que en esas personas que nos rodean les van a llevar a reconocernos, consumir lo que les ofrezcamos, tenernos en mejor estima, legitimarnos incluso, si fuera el caso, ¿no? ¿Cuáles son? Y a partir de eso, ¿qué estrategias armamos para, sin ir directamente a ofrecérselos, generar cosas que transversalmente vayamos ofreciendo, vayamos pudiendo proponer con la mayor buena voluntad, ¿no? Siempre buscando hacer el bien tanto a nosotros como también a esas otras personas, ¿no? sin hacer ningún daño, desintoxicando justamente, ¿no? Todo ese, esa, ese convencionalismo en el que, bueno, la gran mayoría de las personas están todo el tiempo actuando, ¿no? Entonces, una vez que lo logremos, ¿no? Que logramos eso, bueno, poder estar a la altura de la situación de generar esa adaptación entonces social como, trans, como transartistas, ¿no? Ser artistas en nuestros trabajos donde no necesariamente hay ningún artista, ¿no? Ser artistas y aportar para bien, y que la gente se sienta orgullosa de tener una, un amigo, un compañero de trabajo artista, porque no solamente viene y hace su trabajo bajo las presiones, las convenciones de todo esto que decimos, sino que además aporta cosas que aportamos los artistas, ¿no? Bajo el fragmento mínimo resuelto, no estamos hablando de grandes gestos, no estamos hablando de grandes acciones, no estamos hablando de complicadísimas maneras de hacer arte, estamos hablando de pequeñas cosas, ¿no? de mínimas cosas. Esto es lo que sofical aprendió a hacer, ¿no? Muy temprano, desde... desde el, el momento uno casi, digamos, ¿no? y es lo que potenció su trabajo y es lo que le permitió y le sigue permitiendo hoy direccionar junto con el mercado, no bajo las reglas del mercado, quién es y cómo trasciende, ¿no? cómo llega a nosotros, cómo nos enteramos de eso cómo la legitimamos y cómo seguramente va a perdurar haciendo el bien, porque sus ideas van a seguir ayudándonos mucho, ¿no? Muchísimos años después, incluso de que ya no esté ella aquí, ¿no? Eh, bueno, no sé, no sé no sé, qué más. Yo no, creo que esto, creo que hemos ya llegado como a un... A un estadio para que de vuelta también me, me transversalice. ya va a ver lo que estuve haciendo sí sí sí sí sí eh, pero bueno mientras hablas voy como armando estos mapas eh, para compartirles y bueno y estar eh, pensaba que, que bueno que, que para este primer spam hemos logrado armar este el juego que me parece que este control f de búsquedas aleatorias que nos va a permitir a ir a, a atravesar esta semana para tratar de entender cómo Sofical circula y a partir de eso en, eh, obtener herramientas ¿no? nosotros los transartistas para, para, para acompañar la vida, digamos, y para poder hacer arte. Entonces, creo que hoy a esta, esta noción del. Me quedo con esto del detox, ¿no? Esto de desintoxicarse y cómo utilizando esta herramienta tan soficalesca de literaturizar la vida, y que eso permite generar ese, ese desapego para poder ser detectores, y realmente poder programar ejercicios de libertad. Entonces, creo que hemos llegado como a, o arribado a, a, alguna, a esta noción un poco más... Eh, bueno, desde los soficalesco, pero que me parece que nos, nos trae unas nuevas herramientas que podamos empezar también a, a dejar atentados. Eso es Remix, hermana querida. Eso es Remix, porque está realmente muy, muy bien. Bueno, este, ¿qué es esto tan hermoso? A ver... Bueno, acá comparto el control F, el ejercicio que hicimos hoy, que nos llevó a María Turner, eh, como una apariencia literaturizada de Sopical, que nos llevó a esto de la dieta cromática, y ahí nos llevó a esta pregunta de co qué consumimos los transartistas, qué se consumen las redes, qué es, qué es este ejercicio spam, y bueno, esto de buscar y generar guías algorítmicas basadas en los deseos para circular, esto es muy, y derivar. Y este ejercicio de detox para poder ampliar sentidos como un ejercicio de entrenamiento para los transartistas y para adaptarse a lo tóxico establecido como herramientas muy soficalescas. <risas> detox me transartista. <risas> me encanta. No puedo creer que hiciste todo esto mientras que estábamos conversando. Está buenísimo buenísimo buenísimo bueno creo que cerremos aquí hoy ya me parece que acá está este es nuestro fragmento mínimo resuelto de hoy y me parece que también no es eh, esta esta cosa del snap no acá, acá, acá está acá está ahí hemos agarrado algo me encantó eh, esta resolución visual así esto que acabas de, de mostrarnos que has estado haciendo durante este este rato porque me parece que también es interesante, ¿no?, para irlo poniendo en práctica sobre esta idea de que las derivas van generando también eh, eh, objeto visual, estético, plástico, ¿no?, en este caso plástico digital, ¿no? parece que está buenísimo, eh, porque también nos une, ¿no?, con ese modo y ese motivo, ¿no?, de, de la, del, del, del SNAP. ¿no? De, de la captura, de snap, a modo de snap, de un momento en un formato de lenguaje que es plástico visual. ¿no? Así que esto me, me parece que está buenísimo, me parece un aporte alucinante. Un snapshot, fragmento mínimo resuelto. Un fragmento mínimo resuelto. Bueno, creo que lo dejemos hasta acá, porque además de que es demasiado... Me parece que está complejo hoy, que hemos ido por un lado bastante complejo. Así que dejemos hasta acá para quienes estén ahí viéndolo, ¿no? Y que si tienen dudas o, o, o comentarios o lo que sea, podamos charlarlo esta mañana, que seguiremos, ¿no? Sí. Eh, y que, bueno, además, ¿no? Para no eh, explotarnos la cabeza, que me parece que hasta aquí estuvo bien. Gracias por estar ahí. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de todo esto y, por supuesto, por también permitirnos el estímulo, ¿no? El, el, el funcionamiento también de, de percepción y de detección y de detox, ¿no? Es que interesante hay detección, detox, ¿no? Como, como también hay algo que justo podríamos jugar, ¿no? Que de detourment, ¿no? ¿Eh? Detourment, eh, ¿no es la, el verbo francés de derivar? ¿No? Interesante, interesante ahí, detox, detourment, detección, de ¿no? Bien. Sí, y le agregaría el control F. El control F me encantó, porque además el este ejercicio que vamos a hacer esta semana podría ser esto de detox, detourment, control F. Exacto, me parece que es mucho mejor y que nos salgamos ya del sí. del del, este, del playlist. Me parece que del playlist vamos a esto. Playlist ya lo, lo dejamos descansar en Warhol. Hasta próximo encuentro. Pero acá, acá va, va por este lado. Dale. <risa> Mañana bueno. nos encontraremos a jugar de nuevo. Y a. Ah, de, como de, tur, de turnar y control efe, el fiar <risa> los, libros control Sofical, los libros de Sofical, los libros de Sofical y sus películas y sus archivos y bueno, y tanto material más que tenemos que ir navegando. Sí, navegando, buscando este spam para que nos vaya quedando claro, ¿no? Todo esto que, eh, bueno, para que nos vaya quedando como un claro, ¿no? Como un claro. Todo esto que siempre es tan complejo, pero que venimos, creo yo, despuntando bastante bien. Me gusta, me gusta muchísimo. Bueno, hasta mañana, hermana querida. Hasta mañana, Fabio, querido. <risas> Nos vemos, gente. un placer que hayamos compartido todo esto hoy. Y, bueno, será esta mañana que seguiremos con este spam sofical en este mes sofical dentro de esta propuesta de Fundación La Bomba de Miel. Gracias. Sí.